Buenos días, buenas tardes, aquí te fueron algunas cosas que me compré en AliExpress en su aniversario. Esto ya lo abrí. Son? me compré dos módulos más de patita LED ETS este es RGBW que es white es y blanco. RG y blanco frío, creo que sí, para blanco frío la compré. Aunque voy... no sé si voy a usar una tira blanco frío o blanco cálido. Este es otro que era RGB, pero ya lo usé en un proyecto. También me compré estos es decir, platiquitos para hacer que las, si la tira LED tengan mayor si son uno plático para que tenga mayor apertura LED, para que dé más iluminación. ¿Dónde está el que está abierto ya? Esta es una tira que compré. De se ve ahí, si ¿Sí, hay ahí. RGB 5 bol, Tesla... okay. la etiqueta dice R, la etiqueta dice RGB, pero no, no es RGB, es esta. De 5 volts, esta es otra. Es paquetes que no están abiertos porque no lo estaba por revisar en ese momento. Esta es, creo que esta es la RGB blanco, frío o cálido. Eso sí, no me recuerdo si es. Esta es una que tiene el lado los adentro blanco, frío y cálido. El cable con terminales esto es eh, na, na, na, na. ah, esto es un esto es un modo sí, un, un para controlar una tira LED, pero este ya como era esto no lo voy a usar yo porque tiene control y todo eso esto para mi primo eh, mayormente van a hacer todo el apellido de, de de tira y todo eso todo viene en el embalaje de esto que tienen como de burbujita dentro, este otro que me compré si sí, Este es para un futuro para un futuro proyecto que voy a hacer. El este siguiente, ah, no puedo abrirlo. Tiene taping, sí. Cuando lo cerraron, lo cerraron tan bien que le pusieron taping sí, sí, sí, sí, sí, Se ven al ¿Qué hay aquí adentro? Ah, son unos conectores que me compré. Para... Es decir, los conectores propietarios de Alexa. Es decir, me compré esto mismo para... Para... Para, para, para hacer que Alexa tenga batería. Pero también son unos módulos que me compré. Como estoy a cada rato comprando de estos individuales. Dije, ya que voy a comprar de estos que son para un solo tipo de color y si yo lo uso para blanco blanco cálido o, un, o rojo, un ejemplo sería también válido pero se me compré 10 también estaré poniendo una foto por aquí del lado de la pantalla donde lo abrí y lo puse con uno con otro también que abrí de esto mismo y también que la técnica cara muy parecida en un futuro vídeo estaré intentando meterle otro programa para ver si puedo activa activar la otra salida si puedo, si no, habré dañado un so, uno, uno solo. Aquí hay creo que una fuente. Sí. Aquí hay tres tiras. Estas son dos, son de mi primo. Se le va a hacer uno, una luz y le va una fuente. Muy pequeñita y compacta. Para no Esta sí me va a quedar. Y una que yo tengo se la aguada a él. Creo que está... Aquí esta. Que es de... 12 volts 5 ampel sí pero mentira llega usa, usa, sirve para uno 3 esta una a estar debajo de mi mesa porque no quiero usar una grande que tengo que es esta estas son al revés 30 30 pell esta sí lo da esta si sí lo da la 30 amper sí, no, no, no, no, no, estas dos estaban hasta fija estaban hasta pegadas aquí y otra va a estar en el cuarto de mi madre para un pollete que voy a hacer de luces también hice una para su cuarto tal grande porque ahí fue donde usé el módulo y, y todo eso entonces eso es todo gracias por el vídeo adiós espérense esto no se puede quedar en tres minutos esto hay que dejarlo en 8 siempre mínimo en 8 entonces estoy voy a hacer una prueba con esta fuente. Para ver si. si. Esto consume. A. Ahí está. 36 watts. Entonces si pongo dos en serie. Me estarán consumiendo unos. 72 watts. Pero la fuente como supuesta 5W. Solamente. Va a dar 60 watts. 12 voltios. Y también voy a probar esta. Que mirándolo bien. Creo que me quede corto. Pidiéndola solamente de 60 watts. Pero. pero hay. Pero vamos a probar. Si puedes soportar la tira y el controlador, está bien y le mando esa Si no, tendré que ver si el lo soporta también y mandas eso. así si no, él se apañará como pueda. No se llegó llego. Hay un sonido que está haciendo la. Vamos a meter un que está haciendo... Creo que se oye ahora. ahí. Ese sonido? Ese sonido? sonido lo hace cuando está en vacío. Entonces, si conecto esto, si como que se un poco, porque además el, el controlador que está puesto. Pero cuando pongo la batería. Ah, no veo. Estoy lejos. Tengo todo esto, todo esto de por medio. El sonido baja. Voy a ver otro. Ya están prendiendo ahorita la sal. Este. ¿Se apagaron? Ah, van a su, a su rollo. Voy a poner contra la función. El... Esta función ahí, a ver. Esto más rápido que estoy haciendo. de Puse como desestellante, En modo más rápido. Creo que está por el micrófono ahí. Y pasa eso con la fuente. Y si hay cinco rollos. Ah, pues que sea un poco de una una 2 amper como de, de carga a ver Ya ese ruido esa fuente la otra sonaba si la otra sonaba pero en el momento que usted ponía carga de vez sonar y te encargas de ese sonido bueno eso es todo Uf, con 5 más llegué a Consumir consumido Ampere con esta fuente y con la otra 2.5 amper Consumía, así que gracias por el vídeo y adiós.